Ir a la farmacia forma parte del autocuidado. En la farmacia encontrarás un perfecto asesor para tu salud, el farmacéutico. Ante un problema puntual de salud o un síntoma que altere tu ritmo de vida, el farmacéutico te aconsejará las medidas que debes tomar para recuperar tu bienestar. El farmacéutico está al servicio de tu salud, fomentando el autocuidado responsable. Recomendando medicamentos no sujetos a prescripción médica más adecuados a tu problema de salud, así como otros productos que sin ser medicamentos también sirven para tu autocuidado. El farmacéutico busca tu bienestar y utiliza las nuevas tecnologías a su alcance para ayudarte. Como mostrándote webs de salud de confianza, ...vídeos realizados por profesionales sanitarios o blogs profesionales de consulta. El farmacéutico aconseja, asesora y resuelve tus dudas acerca de tu salud. El farmacéutico utiliza las nuevas tecnologías y el potencial de Internet para ofrecerte consejos de salud. También te proporciona información para que puedas consultar en tu casa. La atención farmacéutica individual incluye un compromiso con el bienestar de la persona y con la ayuda a su autocuidado. La atención farmacéutica incluye la dispensación, el consejo o consulta y el seguimiento de tratamientos farmacológicos. La atención farmacéutica se ofrece en colaboración con otros profesionales de la salud. Lo que puedo darte es una pasta de dientes acompañada de un colutorio, lo vas usando a diario dos o tres veces al día y si en unos 10 o 15 días todavía sigues con el sangrado y con la sensibilidad, entonces ves al dentista... Tu farmacéutico está para aconsejarte y guiarte en el autocuidado, con el fin de que alcances tu bienestar. En el farmacéutico también encontrarás una persona cercana y un profesional de confianza. Respetará tu intimidad y te proporcionará la atención individual más adecuada para alcanzar tu bienestar y promover tu autocuidado. Confía en tu farmacéutico, forma parte también de tu entorno de salud y te ayudará en tu autocuidado.